Mis amados hermanos, amigos, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Soy el pastor Julio E. Riva, director del Ministerio Momento profético y pastor de la Iglesia Cristiana de Avivamiento Las Rocas, aquí en el pueblo de Utuado, por un espacio de 40 años. Aquí estamos para ponernos en las manos en las manos del Espíritu Santo y hacer posible que el pueblo que me ve y que me oye en esta noche pueda ver, pueda oír y pueda entender. Aquí estoy directamente desde mi hogar. Repito, aquí estoy directamente desde mi hogar con el propósito de ponerme en las manos del Espíritu Santo, para hacer posible, para hacer posible que este pueblo que empieza a encadenarse con esta transmisión en esta noche, pueda ser edificado. A Dios vamos a dar toda la gloria y a Dios vamos a dar toda la honra, porque en este momento el poder del Evangelio, Está sacando a la luz los secretos, las bendiciones, los estatutos, el reglamento que Dios tiene establecido para todo aquel, para todo aquel que tenga intenciones de irse vivo el día del arrebatamiento. ¿Estamos conscientes? de que el cuerpo de Cristo está compuesto, está compuesto de vírgenes prudentes y de vírgenes insensatas. Todos, las prudentes y las insensatas, conocen y entienden que hay un solo camino, que hay una sola verdad, que hay uno solo que da vida, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, como consecuencia, escúchelo decir. como consecuencia, todo el cuerpo de Cristo está preparado, está preparado de escapar de la condenación. Repito, de escapar de la condenación por medio de la muerte, porque por medio de la muerte. Repito, porque por medio de la muerte ya cumplieron, ya pagaron, repito, ya pagaron y todos los que están en el cuerpo de Cristo saben que no pueden cerrar sus ojos, que no pueden expirar sin decir por su boca, tú eres mi Señor y mi Salvador, en tu sangre recibo el perdón de todo mi pecado y no hay problema la Biblia dice que el cuerpo vuelve al polvo de donde salió y el alma se va al paraíso repito y el alma se va al paraíso porque Dios en su amor y en su misericordia en el sacrificio repito, en el sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario, cubrió, pagó el precio para todos aquellos que la muerte le encontraron. Por eso es que en esta noche, por eso es que en esta noche y de aquí en adelante, el pastor Jiva, el pastor Giba Está concentrándose, está concentrándose en la salvación de los vivos. En la salvación de los vivos. El Evangelio nos informa que la salvación de los vivos es una salvación que estaba reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bienvenidos todos a Utuado, Ciudad Corazón de Puerto Rico. Bienvenidos todos a la orquesta de Coquí, que en este momento me acompaña aquí en el pueblo de Utuado, directamente desde mi hogar, donde estamos transmitiendo esta programación de esta noche ponga mucha pero que mucha atención repito ponga mucha pero que mucha atención porque estamos luchando estamos luchando desesperadamente para lograr el mayor número de salvación de gente viva oremos Padre gracias por tu amor Gracias por tu misericordia. Gracias por la presencia de tu santo y bello espíritu. Gracias por tu santo y bello evangelio. Ahí está ese pueblo. Ahí está esa audiencia que me ve, que me escucha a lo largo y a lo ancho de todo Puerto Rico y en el mundo entero. Por favor, toma dominio, toma control de esta programación, desde el principio hasta el final. Y permite, Padre mío, y permite, Padre mío, que esta audiencia sea edificada, repito, que esta audiencia sea edificada en el conocimiento de lo que tú tienes establecido para el momento del arrebatamiento. Toda la gloria y toda la honra. Va a ser para ti. Cuando al terminar esta programación. Este pueblo. Haya sido edificado. Y tú. hayas sido glorificado. Porque toda la gloria. Y toda la honra. A ti te pertenece. En el nombre. De Jesús. Ato. Todo espíritu contrario. A la presencia de tu espíritu santo. Aquí en mi hogar. Y en cada hogar que está en sintonía con la programación de momentos proféticos, ato todo espíritu contrario a la presencia de tu Espíritu Santo, le declaro inoperante y ordenamos que salgan fuera de nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, <coughs> Como les dije, estuvimos estuvimos pasados alrededor de cuarenta y pico de años con una programación de televisión, con una programación de televisión siete días a la semana, todos los días, anunciando revelando, ilustrando que Cristo venía a levantar su pueblo. Ahora, ahora estamos dedicados y estamos concentrados, no que Cristo viene, ahora estamos concentrados y estamos dedicados a lo que va a suceder el día del ajebatamiento. Qué triste, repito, qué triste y lamentablemente, el día del ajebatamiento es el día de la desgracia. ¿Cómo? ¿Usted está loco? No, yo no estoy loco. El día del ajebatamiento es el día de la desgracia. De millones de millones de personas, de seres vivientes que están en el cuerpo de Cristo. Dice, y unos pocos, repito, y unos pocos serán levantados, y millones de millones del cuerpo de Cristo serán vomitados. O sea, el pueblo tiene que entender. Con toda claridad. En este momento histórico, repito, en este momento histórico, que están hablando más claro que el agua que nos tomamos, que están hablando más claro que el agua que nos tomamos, que el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina. Este es el momento, hermano mío. Hermano, este es el momento histórico que el Evangelio nos informa, vosotros sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá a jebatamiento. Entonces, yo no podía percibir, repito, yo no podía percibir, lo leía y lo creía, pero no podía percibirlo con mis ojos, no podía percibirlo, con mi entendimiento, ¿a qué se refería cuando decía vosotros sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá? No podía, repito, no podía percibir a qué se refería porque no lo, no lo habíamos vivido. En este momento, en este momento que usted me está viendo en esta noche con toda claridad, repito, con toda claridad, ahora entiendo por qué razón yo iba a entender perfectamente bien que el día del Señor vendrá a rebatamiento. ¿Por qué? Porque delante de mí y delante del mundo entero están las siete profecías, repito, están las siete profecías. Manifestándose al mundo entero Siete profecías Manifestándose al mundo entero Y el mundo entero ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo Es el que está en el mundo entero Fíjense Fíjense Que para este momento histórico Que para este momento histórico el evangelio me informa en Apocalipsis que ojalá fuese frío, significa frío, que ojalá no le haya conocido, que ojalá yo sea inconverso. Pero ¿cómo es eso pastor? Porque en este momento histórico, porque en este momento histórico es el frío, el inconverso, el que tiene la oportunidad de salvarse, repito, el que tiene la oportunidad de salvarse después, después que venga el arrebatamiento. Pero, pero el cuerpo de Cristo, repito, pero el cuerpo de Cristo se va a enfrentar a la revelación profética para que reaccione para que recapacite para que entienda que está entre la vida y la muerte que está entre salvación y condenación que está entre arrebatamiento y vómito es por eso Repito, es por eso que el arrebatamiento, que el arrebatamiento no podía venir, no podía venir, estaban avisando que venía, estaban avisando que venía, estaban avisando que venía el arrebatamiento, pero el arrebatamiento no podía venir hasta que no llegara. La confirmación clara y contundente. Porque escúcheme, profecías, profecías bíblicas se han cumplido por 20, 30, 40, 50 años para atrás. Y, y veíamos regional, regional peste, regional hambre, regional esto, regional lo otro. Pero, pero escúcheme, regional es una cosa y mundial es otra cuando iba a llegar el aviso mundial cuando iba a llegar el aviso mundial entonces iba a llegar el aviso al cuerpo de cristo repito iba a llegar el aviso al cuerpo de cristo porque ahora porque ahora Escúcheme, porque ahora viene un nuevo plan de salvación. Pero usted está loco, no, yo no estoy loco. De tal manera, de tal manera, que la salvación del arrebatamiento ilustra el Evangelio. Es una salvación que estaba reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así lo dice Primera de Pedro... Capítulo 1. Por favor, entiéndalo. Por favor, entiéndalo. El pueblo que me ve y que me escucha en esta noche. El pueblo que me ve y que me escucha en esta noche. Está delante de las siete profecías. Repito, siete profecías que, irreputables e inconfundibles, repito, tenemos que entender que el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina. Tenemos que entender que nosotros, los que estamos sobre la faz de la tierra en esta noche, amados míos, amados míos, seremos, repito, seremos los que vamos a entrar en otra salvación que estaba reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hasta aquí, hasta aquí, yo estoy disfrutando de la salvación mundial. De la salvación mundial, ¿cuál? ¿Cuál? La que dice Juan 3, 16, 17 y 18. ¿Cuál? De tal manera amó Dios el Padre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 Padre le regaló a la humanidad que el Padre le regaló a la humanidad diariamente diariamente por medio de la muerte por medio de la muerte sigue enviando almas almas al paraíso sigue enviando almas al paraíso pero hermanos míos pero hermanos míos yo no estoy bregando con los muertos me ha tocado la misión de bregar con los vivos luchando desesperadamente repito luchando desesperadamente para que el día del arrebatamiento, escúcheme se pierda la mínima cantidad posible del cuerpo de Cristo. Porque arrebatamiento en vivo, repito, arrebatamiento en vivo, entra el cuerpo de Cristo. Entra el cuerpo de Cristo en un nuevo plan. En una nueva salvación, ya, ya, como cuerpo de Cristo, como cuerpo de Cristo, estoy disfrutando de la salvación que Jesús compró en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ahora, repito, ahora viene un nuevo plan de salvación. Oiga bien ahora, oiga bien ahora. Estoy en el cuerpo de Cristo. Estoy en el cuerpo de Cristo por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y nada más. Estoy en el cuerpo de Cristo por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y nada más. Pero ahora viene la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. Escuche, por favor. La salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero es la que va a ver, es la que va a oír y es la que va a entender va a ver va a oír y va a entender que Cristo viene a buscar un pueblo que unos poco que unos poco que unos poco serán levantados y que millones de millones serán vomitados porque quieren entrar, repito, porque quieren entrar en el arrebatamiento vivo, en el arrebatamiento vivo con la regla de la salvación que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo regalaron, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y nada más. Por eso es que en este momento histórico, repito, por eso es que en este momento histórico, triste y lamentablemente, triste y lamentablemente, escúcheme, triste y lamentablemente, pastores, pastoras, evangelistas, maestros, llamados apóstoles y apóstolas, están preparando el cuerpo de Cristo para condenarse. Pero pastor, usted está loco. No, no, yo no estoy loco. Estoy diciendo lo que dice el Evangelio. Pero nosotros tenemos que entender, hermano, nosotros tenemos que entender que si yo estoy viendo, que si yo estoy oyendo y estoy entendiendo que el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina, que yo soy, que yo soy miembro del pueblo que va a ser levantado o va a ser vomitado, porque yo voy a decidir, porque yo voy a decidir, porque yo voy a decidir, porque yo voy a decidir cuál de los dos planes yo voy a ejecutar en mi vida. El plan, el plan, el plan para los que van a ser levantados vivos o el plan para los muertos en Cristo. Por eso es que en este momento, hermano, por eso es que en este momento, pues naturalmente están buscando manera alternativa, repito, están buscando manera alternativa de que no oigan a este pastor, de que no oigan a este pastor, pero... ¿Quién podrá callar al que Dios le está abriendo la boca? ¿Quién podrá callar al que está citando al Evangelio como está escrito? Por eso es que en este momento yo estoy dando la pelea y yo estoy dando la batalla y estoy dando la lucha en el momento histórico en que sin lugar a duda, en que reputablemente, repito, en que sin lugar a duda. Ejecutablemente nosotros los que estamos en esta noche en sintonía Estamos viendo, estamos oyendo y estamos entendiendo Que viene el arrebatamiento vivo Vivo Cuando hablamos de arrebatamiento vivo Cuando hablamos de arrebatamiento vivo Estamos hablando de la salvación Que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. Oiga bien, el salvador de la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero es es, es el evangelio. La salvación para los muertos en Cristo es, es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y nada más. Triste y lamentablemente, Triste y lamentablemente, subrayo, triste y lamentablemente, el pueblo se está preparando para quedarse el día del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque un pastor, una pastora, un evangelista, un maestro, un llamado apóstol, una llamada apóstola, le informó, le educó, le capacitó que arrebatamiento no es por lo que tú hagas, que arrebatamiento en vivo no es por lo que tú hagas, es por lo que hizo Jesús. Eso dicen los engañadores. Repito, eso dicen los engañadores. Por eso es que en este pastor, repito, por eso es que en este pastor está preocupado y está luchando desesperadamente, repito, y está luchando desesperadamente por la salvación, por la salvación del pueblo que se va vivo en el día del arrebatamiento. Y como estoy viendo, y como estoy viendo, y como estoy conociendo, sin lugar a duda, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Yo levanto la mano, oye, verdad, eh? oye, verdad, eh? estoy viendo, estoy oyendo, estoy entendiendo con toda claridad que Cristo viene. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oiga, por primera vez en la historia, por primera vez en la historia, la higuera, el pueblo de Israel, reverdeció. Repito, reverdeció. Eso nada más, hermano, eso nada más un testimonio... Eso es nada más un testimonio, hermano, inconfundible. ¿Por qué? Porque la población hebrea, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel, hermano, fueron recogidos de entre todas las naciones voluntariamente. El pueblo sintió el llamado de volver a la tierra de Israel. Y en este momento que usted me está yendo, han regresado de todas las naciones del mundo millones 9.190.000 habitantes. Escuche ahora, a eso, escuche, a eso, a eso se le añade el avivamiento de Sodoma y Gomorra. El avivamiento de Sodoma y Gomorra. Oiga bien. La razón por la cual Dios destruyó dos ciudades. Está escrito en, en, en, el, en el Antiguo Testamento que Dios destruyó dos ciudades y mató y mató, hermanos, y mató miles de personas. En un momento las mató la niquiló. Porque, hermanos míos, Sodoma y Gomoja, Sodoma y Gomoja es la vejación. Es la vejación más grande que el ser humano se puede inventar sobre la faz de la tierra para contradecir al Dios del cielo. Entonces, escúcheme, porque el Dios del cielo hizo varón y hembra. Y hizo varón y hembra para que se casaran, se unieran en matrimonio. Pero ahora no, ahora es mujer con mujer y ahora es varón con varón. Y el problema no es eso, el problema es que las naciones, las naciones, las naciones están a favor del pueblo homosexual y de lesbianas y de homosexuales. Por eso es que en este momento histórico, oiga bien, tengo en Israel la población recogida de entre todas las naciones. Tengo a nivel mundial, tengo a nivel mundial el avivamiento de Sodoma y Gomorra. Escuche, escuche, oiga, escuche ahora. Y tengo las pestes a nivel mundial. Hermano, las pestes a nivel mundial. Escuche por favor, esto no es una cosa regional, es una peste mundial. En este momento que usted me está viendo, hermano, perdónenme, pero usted sabe lo que es, que 35 millones de seres humanos a nivel mundial están infectados con el coronavirus. Y en este momento que usted me está viendo, <coughs> perdón, un millón, un millón 50 personas, han muerto a nivel mundial. Oiga ahora, Estados Unidos, Estados Unidos, la nación americana, tiene 7.600.000 contaminados, 7.600.000 contaminados con el coronavirus. Estamos viendo las noticias, estamos viendo las noticias, que el presidente, que el presidente Donald Trump, que se había convertido en un luchador en contra del coronavirus y diciendo que no tienen que estar haciendo lo que están haciendo, que poniéndose careta, que haciendo esto, que haciendo... Que, que, poniendo en ridículo la población que estaba protegiéndose del coronavirus. Acabamos de ver la noticia a nivel mundial que el presidente de Estados Unidos y su amada esposa, los dos, cayeron contaminados con el coronavirus. ¿Por qué? Porque el cielo pasará, la tierra pasará, pero lo que está escrito, no hay ser humano, repito, no hay ser humano que lo pueda combatir. Y que el que quiera combatir, y que el que quiera combatir lo que está escrito, hermano, está combatiendo a Dios. Por eso es que en este momento histórico se acaban de llevar al presidente de Estados Unidos bajo la enfermedad del coronavirus. ¿Y ahora qué pasará? ¿Y ahora qué pasará? Ahora se convenció, ahora se convenció de que esa enfermedad es real. Ojalá Dios tenga misericordia y le pueda dar la victoria y pueda volver a ser el presidente de los Estados Unidos. Porque en este momento histórico, fácilmente esa enfermedad puede destruir su vida y ser contado con los muertos por el coronavirus. Por favor, entienda, esto es serio, esto es serio. Esta peste, esta peste es, es... El sonido ejecutable. Repito, porque es una cosa mundial, hermano, y pasa los meses, y pasa los meses, y pasan los meses, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, hermano, porque eh, no, vosotros sabéis perfectamente. ¿Por qué? Porque exactamente lo que estamos viendo nunca lo habíamos visto. Repito, hermano, escúcheme, el coronavirus hasta el momento, ha matado más gente que las últimas cinco guerras mundiales que han habido en el planeta Tierra. O sea, esto no es cualquier cosa, porque yo tengo que saber perfectamente, porque yo tengo que saber perfectamente que el día del Señor vendrá. Oiga bien, oiga bien, calentamiento global, esto es una cosa mundial, hermano, esto es una cosa mundial. Los polos se están derritiendo. Los polos se están derritiendo y al derretir los polos, porque el, el, el, nivel, el nivel de calor del planeta Tierra ha aumentado, al aumentar los polos han ido derritiendo. Escuche por favor, las islas están desapareciendo. ¿Cómo? Las islas están desapareciendo. ¿Por qué? Porque los polos han ido derritiendo. Escuche, terremotos en diferentes lugares. Eso es, eso es continuo, continuo, eso es continuo, continuo. Y tiembla Norteamérica, y tiembla Sudamérica, y tiembla Centroamérica, y tiembla el Caribe. Hermano, esto es continuo. Los engañadores en el cuerpo de Cristo. Como nunca antes, hermano. Como nunca antes. Como nunca antes. Los engañadores están como nunca antes. Por eso es que en este momento, hermano mío, por eso es que en este momento el pueblo tiene que entender con toda claridad. hermano, están hablando, están hablando clarito en cada idioma del planeta Tierra. Porque el cuerpo de Cristo está dividido en el planeta Tierra en las diferentes naciones. Oiga, oiga, el hambre, hermano. A medida que usted sigue yendo noticias, repito, a medida que usted sigue yendo noticias, usted está viendo con toda claridad cómo el planeta Tierra ha entrado en un ciclo de hambre. Repito, de hambre. Dios tenga misericordia, repito, Dios tenga misericordia de nuestra isla de Puerto Rico. Porque ciertamente nosotros dependemos, hermano, nosotros dependemos en un por ciento bien grande de la exportación, de la exportación para traer alimentos a nuestra isla. Siete profecías, la higuera, las pestes, Sodom y Gomorra, calentamiento, tejemotos, engañadores y hambre. Siete profecías, a la misma vez, simultánea, a nivel mundial. A nivel mundial. Por eso que dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Ahora escuchen. ¿Con quién quieren hablar? ¿Con quién quieren hablar? Pues quieren hablar específicamente con el cuerpo de Cristo. Porque es el cuerpo de Cristo... Oiga, es el cuerpo de Cristo el que en esta hora está entre la vida y la muerte, entre la salvación y la condenación, entre el arrebatamiento y el vómito. Por eso es que en este momento histórico, hermanos míos, se concentra, se concentra el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Y para este momento histórico, hermanos, y para este momento histórico se acaban las campañas evangelísticas. Las campañas de multitudes se acaban. Hermano, escasean ya, ya casi no se ven. Por eso por eso por qué? Por qué? Porque la atención la atención Celestial, la atención del Padre, la atención del Hijo, la atención del Espíritu Santo se concentra en el cuerpo de Cristo. Quien es prudente? En el cuerpo de Cristo. quien es insensato? En el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora, escúcheme, ya no están buscando... Almas. Almas. Para... El paraíso. Ahora están buscando. Almas. Espíritu. Alma. Y cuerpo. Para ser levantado. Vivo. El pueblo. Tiene que entender esto con toda claridad. Porque... Nosotros los que estamos en el cuerpo de Cristo, vemos un cambio, vemos un cambio. Porque ahora ya nosotros tenemos la salvación que Jesús compró en la cruz del Calvario. Y ahora tenemos que convertirnos para alcanzar la salvación que está reservada, para ser manifestada en el tiempo postrero. Salvación, salvación que va a ser otorgada a los que ya están salvos en el cuerpo de Cristo. Pero que la salvación que tienen, pero que la salvación que tienen no les sirve, no les sirve para arrebatamiento Vivo. Como consecuencia, como consecuencia, mire lo que dice la Escritura, Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13, verso 23 en adelante, mire cómo dice, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, entonces de inmediato usted tiene que reaccionar, de inmediato usted tiene que reaccionar, porque no está hablando, no está hablando del paraíso. Porque en el paraíso están millones de millones de almas, millones de millones de almas en el paraíso. Porque, hermano, desde que, desde, desde que comenzó el sacrificio de Jesús, a perdonar, a perdonar por medio de la sangre que él derramó en la cruz del Calvario. Pero ajebatamiento vivo, ajebatamiento vivo no gira alrededor del perdón, ajebatamiento vivo gira alrededor de la perfección. Yo sé que van, van a, a reventar y van a empezar a criticar y van a empezar a murmurar, pero yo no me voy a callar. Repito, yo no me voy a callar porque mire lo que dice. Y alguien le dijo, son pocos los que se salvan. Estoy en Lucas capítulo 13, verso 23 en adelante. Y alguien le dijo, son pocos los que se salvan. Y él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Usted sabe, repito, usted sabe porque usted lo ha leído, que Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, Será salvo. Esa no es la puerta angosta. La puerta angosta es el Evangelio. Porque ser hacedor del Evangelio, el Evangelio me despoja, repito, de mi vida y pone en mi vida la vida del Evangelio. Cómo vivir, cómo actuar, cómo hablar, cómo pensar, cómo mirar. Todo controlado por el evangelio. Entonces, está el evangelio, está el evangelio para cubrir los imperfectos por medio de... De la perfecta sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Me va entendiendo hermano? ¿Me va entendiendo? Está el Evangelio para salvar gente imperfecta. Por medio de la perfecta sangre que se perfeccionó en la cruz del Calvario. Que es la sangre de Jesús. Pero está pero está, repito, pero está, repito, pero está la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero, que no es una salvación para imperfecto es una salvación para gente que van a ser perfeccionada. ¿Por qué? Porque, escuche por favor, la ley imperfecta, viejo testamento. La ley perfecta, el nuevo testamento. Entonces, el que obedece, el que obedece, repito, el que obedece al evangelio, entra en las dos salvaciones, la salvación para los imperfectos y la salvación para los perfectos. ¿Qué jebolú usted tiene? No, no tengo ningún jebolú. Perdóneme, pero estoy tratando de que el pueblo pueda entender la razón por la cual, la razón por la cual muchos van a procurar entrar y no podrán. Mire lo que dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Y cuándo es eso? Oiga ahora. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo, os dirá, no sé de dónde soy. ¿De qué habla? Ajebatamiento. Ajebatamiento. El pueblo tiene que entender con toda claridad yo no me atrevería a hablar mal en ningún momento de lo que está escrito en el Evangelio, a menos que el Evangelio me autorice a hablar. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Verso 3 en adelante. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer. Yo renacer, escúcheme por favor, en el sacrificio de Jesús, de Jesús. Yo nací porque yo estaba muerto en delito y pecado repito porque yo estaba muerto en delito y pecado y levanté la mano para recibir a jesús como mi salvador y nací pero ahora pero ahora estoy hablando de que los vivos tienen que renacer renacer significa volver a nacer El pueblo tiene que entender lo siguiente, que según su grande misericordia nos hizo genacer para una esperanza viva, oiga bien, oiga bien, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, donde no hay corrupción. En la salvación que tengo, en la salvación que tengo hay corrupción. Porque esta salvación no es para perfeccionado. Esta salvación que tengo es para contaminados. Que van a ser perfeccionados por el sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario. Oiga, oiga. Para una salvación incorruptible, incontaminada. Incontaminada significa que no tiene contaminación. Pero la salvación que tengo pero la salvación que tengo está contaminada. ¿Por qué, hermano? Porque soy salvo, soy salvo por lo que Jesús hizo y no por obra que yo haya hecho. ¿Me estará entendiendo? Este es el momento histórico donde nosotros los que estamos en el cuerpo de Cristo tenemos que tomar una posición y una decisión. Yo te doy gracias por lo que se ha hecho por mí, pero no estoy conforme con el estatus en que estoy. ¿Por qué? Porque tengo una salvación contaminada con las obras de la carne. Con pleito, con celo, con envidia, con contienda, con murmuración, con enemistades, con amistad con el mundo, con la joven decorosa, con la desnudez. O sea, es una salvación que en el cuerpo de Cristo, que en el cuerpo de Cristo están preparados para ser salvos por la muerte si es salvo por la muerte se va por lo que hizo Jesús en la cruz de Calvario no por lo que ellos hayan hecho pero ahora viene arrebatamiento en vivo y dice con toda claridad dice con toda claridad para una herencia incorruptible para una herencia incontaminada para una herencia inmalceptible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 lo que Jesús decía convertíos a mí de todo vuestro corazón de todo vuestro corazón nadie en el cuerpo de Cristo está convertido de todo su corazón todos están en el cuerpo de Cristo porque entendieron que Jesús es el camino que Jesús es la verdad que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Que Jesús pagó el precio para que yo fuera salvo. Entonces, entonces estoy preparado para enfrentarme a la muerte con una salvación contaminada. Ahora es el momento. Repito, ahora es el momento.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 es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas obras. Porque han, ha comenzado la preparación de la perfecta salvación. cual La que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa salvación, esa salvación conlleva esa salvación conlleva el sacrificio de los que ya son salvos que son salvos por el sacrificio de otro Jesús que son salvos por el sacrificio de otro Jesús pero ahora viene la salvación por el sacrificio A ah, eso <ríe> Eso era lo que Jesús hablaba. El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Ahora viene, ahora viene cada creyente tomando su cruz. ¿Para qué es la cruz? ¿Para qué es la cruz? Para darle muerte a toda obra de nuestra carne. Porque ahora vamos a entrar en una dimensión, en una dimensión diferente a la dimensión que tenemos actualmente. Esto tiene que ser Biblia. Esto tiene que ser Biblia, Biblia, Biblia, Biblia, Biblia. Okay, es la única manera. Hebreo. Hebreo. Capítulo 6. Hebreo. Capítulo 6. Dice. Por tanto, por tanto significa por lo antes expresado. ¿Qué fue lo que expresaron antes? Que todo aquel que participa de la leche. La salvación que tenemos es de leche, es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño, pero el alimento sólido para los que han alcanzado madurez, por los que eh, eh, tienen el uso, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, entonces dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Perdóneme, hermano. Parezco un anormal. Yo entiendo. Repito, yo entiendo. ¿Y por qué lo que usted está enseñando en esta noche no se enseña? Repito, no se enseña en, la, en, en las iglesias, en los institutos, en los lugares donde está el cuerpo de Cristo. Hermano, perdóneme. Pero este es el momento en que viendo no ven, oyendo no oyen, explicándole no entienden. Ahora es el momento histórico, hermanos míos. Ahora es el momento histórico que Jesús habló con toda claridad. Ahora es que viene mi sacrificio. Ahora es que viene mi sacrificio porque ahora que viene el ministerio del Espíritu Santo a darle muerte a toda obra de mi carne, donde está el mal. Por eso es que en este momento estamos descubriendo por qué razón muchos procurarán entrar, pero no podrán. Por qué razón muchos Procurarán entrar el día del acabatamiento y no podrán. Porque no han podido entender, porque no han podido entender que hay una salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero y esa salvación, escúchelo, cualquier hora ahora, y esa salvación es superior. Es superior a la que tengo. Porque la salvación que tengo está contaminada. Pero pastor, ¿cómo usted va a decir una cosa? No lo digo yo, lo dice el Evangelio. <coughs> lo dice el Evangelio. El pueblo tiene que entender con toda claridad. Estamos tratando urgentemente de trabajar con el pueblo que ya está en el cuerpo de Cristo con el pueblo que ya está disfrutando de la salvación que Jesús compró en la Cruz de Calvario. Pero ¿cuándo vas a disfrutar de la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo mostrero? Pues naturalmente esa salvación se hace real si yo la busco. El que busca, encuentra. Este es el momento histórico donde el pueblo tiene que entender con toda claridad. Amado, la salvación que tengo, la salvación que tengo es una salvación para gente imperfecta que van a ser perfeccionados por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La salvación que tengo, la salvación que tengo... Es una salvación para gente imperfecta que van a ser perfeccionados por lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Porque ahora viene, porque ahora viene, lo leímos, lo leímos. Yo tengo... Se lo leo porque... No, no quiero que, que vaya a pensar. Oiga, no lo no digo yo, estoy en Hebreo, capítulo 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Perdóneme, hermano, la salvación que Jesús me regaló me la regaló porque soy imperfecto. La salvación que está reservada para ser manifestada es una salvación para gente que quiere ser perfecto. Por eso dice vamos adelante a la perfección. El pueblo tiene que entender con toda claridad el aviso. El aviso, el aviso que el cielo está dando al cuerpo de Cristo es un aviso irrefutable, inconfundible. Vamos a saber ciertamente que el día del Señor vendrá. Por eso es que en este momento, repito, por eso es que en este momento el pueblo que está en el cuerpo de Cristo, le estamos enseñando, está entre vida y muerte. Estás entre salvación y condenación. Estás entre arrebatamiento y vómito. Por eso es que en este momento histórico, hermano, oiga, por eso es que en este momento histórico, nosotros tenemos que entender con toda claridad. Oiga, ahora... Dios no va a ser acepción de personas. ¿Cómo? Que ahora Dios no va a ser acepción de personas. Y que lo que el hombre sembrar es lo que va a cosechar. Oiga bien, cose, cose, cosechaste en la carne, de la carne vas a cegar corrupción. Cosechaste en el Espíritu, del Espíritu vas a cegar vida eterna. Por eso es que en este momento nos hacen una invitación. Nos hacen una invitación. Tienes que entender que la salvación que tienes, que la salvación que tienes te sirve para irte con los muertos en Cristo. Que la salvación que tienes te sirve para irte con los muertos en Cristo. Pero la salvación que tiene no te sirve para arrebatamiento vivo. Porque arrebatamiento vivo son los que van a ser perfeccionados. Y perfeccionado, y perfeccionado, hermano, y perfeccionado solamente indica una cosa, perfecto, perfecto, por dentro y por fuera, espíritu, alma y cuerpo. El pueblo tiene que entender con toda claridad. Están reclamando y van a realizar, están reclamando y van a realizar. Ante esta generación, ante esta generación, van a devolver, repito, van a devolver sobre la paz de la tierra, escúcheme, a Adán y Eva sin pecado. Porque el pueblo que va a ser levantado vivo, porque el pueblo que va a ser levantado vivo le va a devolver el testimonio que Adán y Eva le destruyeron a Dios. Adán y Eva destruyeron el testimonio de Dios. Adán y Eva destruyeron el testimonio de Dios. Y gracias, y gracias al personaje de Jesús, hombre, al personaje de Jesús, hombre, hermano, que se echó al hombro la responsabilidad, la responsabilidad de devolverle a Dios la destrucción que hicieron Adán y Eva. Hermano, de tal manera, de tal manera, que a Jesús el Evangelio le llama el segundo Adán. Estamos, hermano, estamos entrando. Estoy preparando, estoy preparándolo para sumergirlo, para sumergirlo, para sumergirlo en el plan de la perfección. Pero naturalmente tengo que explicar, repito, tengo que explicar que el pueblo tiene que entender. Yo tengo que explicar, hermano, que la misión que hizo Jesús, repito, que la misión que hizo Jesús porque todo el mundo, lo único que conoce es que abrió las manos en la cruz de Calvario, y que dejamos la sangre. Muy bien, fantástico. Muy bien, fantástico. Porque esa sangre, antes de ser derramada, fue perfeccionada. ¿Y cómo pudo, pudo ser perfeccionada? Pues él se enfrentó, él se enfrentó a todos los errores que cometieron Adán y Eva. Romano. Capítulo 5. Capítulo 5 de Romano. Verso 12 en adelante. Verso 12 en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Me está oyendo, hermano? O sea, no se turbe hermano, no se turbe, estamos tratando de enseñarle al pueblo, estamos tratando de enseñarle al pueblo, hermano, que la victoria grande, poderosa, que tuvo Dios, que tuvo Dios Padre, que tuvo Dios Hijo, que tuvo Dios Espíritu Santo, se basó, se basó en la realización de Jesús, hombre. Oiga ahora, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Oiga bien ahora, verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más los muchos, los muchos, la gracia y el don de Dios, por la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Me han querido matar. Repito, me han querido matar, me han querido espellejar me han querido des, desacreditar, me han querido decir mil poca vergüenza. Porque estamos diciéndole al pueblo que la gloria más grande que jamás Dios ha cogido sobre la paz de la tierra, la cogió a través de Jesús, hombre, quien genunció, quien genunció quien renunció a Dios por 33 años. Se hizo hombre, se realizó como hombre y entró en la etapa humana. Porque en esos 33 años, en esos 33 años le ajebató al diablo, lo que el diablo le había ajebatado a Adán y a Eva. Oiga, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno, Adán, reinó la muerte, mucho más reinará Repito, mucho más reinará en vida por uno solo, hombre Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a Adán. Y todos los hombres de la misma manera, por la justicia, y vino la condenación a todos los hombres de la misma manera. Por la justicia de un hombre, repito, por la justicia de un hombre, vino a todos los hombres la justificación de vida. Hermano, perdóneme lea Biblia. Lea Biblia. Lea Biblia. Porque, porque la gloria más grande que jamás Dios ha tenido la tuvo con Jesús, hombre. Y Jesús, hombre, con la ayuda del Espíritu Santo. Por ejemplo, usted está viendo el cuadro, mira aquí aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, mire. Ahí tenemos a Jesús caminando sobre la faz de la agua. Y eso, y, y automáticamente piensan que Jesús es Dios porque caminó sobre las aguas. Perdónenme, Pedro no caminó sobre las aguas. Y Jesús no es, y Pedro no es Dios, pero qué pasó? Jesús está caminando sobre las aguas por la presencia del Espíritu Santo que está en él. Repito, por la presencia del Espíritu Santo que está en él. Jesús resucitó muerto por la presencia del Espíritu Santo que está en él. Jesús dio vida a los ciegos por la presencia del Espíritu Santo que está en él. Jesús, hermano. Todo el prodigio, maravilla, acciones, actitudes divinas de Jesús viene por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo pretendemos? ¿Cómo pretendemos? Repito, ¿cómo pretendemos ser levantado vivo? Repito, ser levantado vivo ofendiendo a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, diciendo que Jesús, que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Entonces fue una trampa, de acuerdo a ese pensamiento, fue una trampa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Satanás a quien venció fue un hombre, se llama Adán y quien venció al diablo y quien venció al diablo y quien venció al diablo y quien venció al pecado hermano quien venció al diablo quien venció al pecado quien venció los demonios quien venció el mal quien venció la tentación quien venció la carne hermano perdóneme, se llama Jesús hombre. Y por esto me quieren matar. Pero yo sigo repitiendo lo que dice el Evangelio. Que todo aquel que no quiera entender, reconocer que Jesús vino como hombre, dice, no es de Dios, sino que es el Espíritu del Anticristo que se está manifestando en el cuerpo de Cristo para provocar la condenación. Porque por más que usted diga que es de Dios, por más lenguas que hable, por más que usted predique el sacrificio de Jesús, si no reconoce que Jesús vino en carne, repito, que Jesús vino en carne, y en carne hizo su ministerio, y en carne tuvo su victoria, y en carne tuvo su sacrificio. Y naturalmente, por cuanto un hombre... Venció, entonces ese hombre está sentado a la diestra de Dios Padre que se llama Jesucristo Ya dejó de ser hombre para entrar en su etapa de Dios Porque antes de Jesús, repito, antes de Jesús, desde el principio era el verbo Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Jesús en el principio era Dios pero cuando llegó el momento, cuando llegó el momento de rescatar para atrás lo que el padre ya había perdido por causa de Adán y Eva, entonces, hermanos míos, no podía rescatarlo para atrás como Dios, porque Satanás no venció a Dios. Satanás a quien venció fue al hombre, y otro hombre tenía que venir a vencer a Satanás. ¿Qué jebulú? No, ningún jebulú. Repito, ningún jebulú. Yo estoy muy claro, repito, yo estoy muy claro. Y estamos preparando el cuerpo de Cristo. Óigame, el cuerpo de Cristo lo estamos preparando. Porque usted, tiene, usted va a ver con toda claridad hacia dónde va esta enseñanza. Escuche, hacia dónde va esta enseñanza. Y es... Llenar al cuerpo de Cristo de fe, de fe, de confianza. Que si Jesús pudo, tú y yo podemos. Si Jesús pudo, tú y yo podemos. Por eso es que en este momento histórico, hermano, en este momento histórico, en este momento histórico, el pueblo tiene que entender con toda claridad. Parece que hay una audiencia además de los Coquín, hay una audiencia gigante que está apoyando, respaldando el mensaje de lo que estoy hablando, porque hermano perdóneme, esto es una, esto es una revelación, esto es un entendimiento que es decisivo, es vida o muerte, es vida o muerte, es salvación o condenación. Es ajebatamiento o vómito. El pueblo tiene que entender con toda claridad. Ahora, ahora, lo dice el Evangelio, viene mi sacrificio. Y estoy preparando al pueblo, repito, y estoy preparando al pueblo para ilustrarle en qué consiste el sacrificio que yo voy a hacer. ¿En qué consiste el sacrificio que yo voy a hacer? Por favor, por favor, manténgase, manténgase en sintonía. Estamos todos los martes, estamos todos los jueves, estamos todos los domingos, en la mañana y en la noche, educando, preparando al pueblo, preparando al pueblo. O sea, hermano, yo estoy... Tratando de que el pueblo se sumerja Se sumerja en el mar De agua de vida Y cuando nos sumergimos Entonces va a llegar el momento En que yo voy a entender Ya no vivo yo Ahora va a vivir Cristo En mí Y si Cristo va a vivir en ti Tienes que someterte A lo mismo Que se sometió Jesús Y todo el que se someta y todo el que se someta a lo que hizo Jesús, entonces subirá a la estatura del varón perfecto y tendrá el privilegio de casarse, no con Jesús, con Jesucristo. Porque Jesús hizo su misión de hombre y volvió al nivel de Dios. Repito, y volvió al nivel de Dios. Era Dios en el pasado. Vino sobre la faz de la tierra como hombre. Terminó su misión de hombre. Fue a la tumba. Y salió de la tumba Jesucristo. Y ya está sentado a la dieta de Dios Padre. Y ya está sentado a la dieta de Dios Padre. Esperando. Esperando. Por los que quieran decidir. Repito. Por los que quieran decidir armarse del mismo pensamiento que se armó jesús del mismo pensamiento que se armó jesús entonces el escúcheme el cuerpo de cristo tiene que llegar a la estatura del varón perfecto o no hay negocio repito o no hay negocio por eso dice que serán unos pocos <coughs> Por eso dice, muchos van a procurar entrar, pero no van a poder. Porque usted tiene que entender, repito, usted tiene que entender que estas siete profecías están a nivel mundial, están a nivel mundial, hablándole, expresándole, dándole conocimiento, testimonio al cuerpo de Cristo a nivel mundial de que el arrebatamiento es real. Hermano, perdónenme. Estamos en el año 2020, pero viene de camino el 2021. Cuando hablamos de 2021, estamos hablando de 3.7. Cuando hablamos de 3.7, estamos hablando de la perfecta voluntad de Dios. El pueblo tiene que entender, el momento de prepararnos es ahora. El momento de prepararnos. Esa obra. ¿Quién me va a preparar? Oiga, ¿quién me va a preparar? El Espíritu Santo y el Evangelio. ¿Cómo me van a preparar? ¿Cómo me van a... El Espíritu Santo dándole muerte a toda obra de la carne y el Evangelio, haciendo de ti una nueva criatura. Que tú tengas testimonio que las cosas viejas pasaron. Y que todas van a ser hechas nuevas. O sea, no te turbes. Repito, no te turbes. Estamos entrando. Repito, estamos entrando en la etapa que nunca ha existido sobre la paz de la tierra. Por eso que dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Porque la primera gloria la realizó el Espíritu Santo, hermano, la realizó el Espíritu Santo, pero la realizó con gente contaminada. Repito, con gente contaminada que iban a ser salvas, que iban a ser salvas por lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Pero la gloria postrera son gente perfeccionada en el poder del. Evangelio, Por eso que dice con toda claridad Por cuanto has guardado mi palabra No dice por cuanto has recibido a Jesucristo Como tu salvador No, no, por cuanto has guardado mi palabra Entonces por cuanto has guardado mi palabra Yo te guardaré de la hora de prueba Que viene sobre el mundo entero Cristo viene a buscar un pueblo Que ha sido santificado espíritu, alma y cuerpo. No te pierdas, por favor, el próximo domingo, directamente en nuestra iglesia. Domingo en la mañana, que es cuando tengo tiempo, <coughs> <coughs> perdón, que es cuando tengo tiempo para enseñar, doctrinar, establecer el evangelio sin ningún impedimento de tiempo porque entramos a las 10 de la, de la mañana y podemos salir a la hora que sea no hay ningún problema y el domingo en la mañana estaremos mostrando con toda claridad mostrando con toda claridad que en este momento histórico yo tengo que tomar una posición y una decisión porque el plan de Dios porque el plan de Dios es santificarme santificarme, espíritu, alma y cuerpo. Por favor, no te lo pierdas. El domingo a las 10 de la mañana vamos a continuar con esta enseñanza. ¿Por qué razón? Muchos van a procurar entrar y no podrán. Estamos en el momento más difícil jamás existido. Porque estoy peleando, hermano, estoy peleando contra pastores, Pastoras, evangelistas y maestros, llamados apóstoles y apóstolas, que están insistiendo en que ajebatamiento no es por lo que yo hice, sino por lo que hizo Jesús. Si es, y es cierto si te vas con los muertos en Cristo. Pero ajebatamiento vivo, pero ajebatamiento vivo es el trabajo que el Padre, que el Padre va a realizar en el cuerpo de Cristo, con los que quieren, con los que desean, con los que anhelan ser perfeccionados. No te lo pierdas el próximo domingo a las 10 de la mañana, donde estaremos continuando. Porque qué razón? Muchos van a procurar entrar y no van a poder. Por favor, no te lo pierdas. Va a ser de una edificación muy especial. Recuerda, si tiene la posibilidad de hacer una cartita y escribirnos y dar testimonio de lo, que, de lo que estás viviendo, porque ciertamente, hermano, no todo el mundo está de acuerdo, pues, me escriben y me dicen, yo no estoy de acuerdo con usted, yo no estoy de acuerdo con esto, hermano, perdónenme, no está de acuerdo conmigo, no está de acuerdo con lo que está escrito, porque yo estoy enseñando lo que está escrito, por favor, por favor, si tienes la posibilidad de hacer una cartita, hazla y envíala al Momento Profético, apartado 11, Utuado Puerto Rico, 00641. La posibilidad de ayudarme. Ahora viene, ahora viene en estos días, en este día, en este día, en este día, ya le enviamos el dinero a nuestro hijo José, que es el que está pagando la cuenta del Ministerio Momento Profético allá en Orlando. Por favor, el pueblo tiene que entender. Yo no estoy por dinero, pero el dinero me hace falta para poder permanecer en el aire. Así, así como el pueblo me ayudaba cuando estaba en la cadena del milagro, que pagábamos 15 mil dólares mensuales. Estoy hermano, 15 mil dólares mensuales pagaba la programación del Ministerio Momento Profético. Ahora, pues naturalmente no pagamos tanto, pero hay que buscar dinero para poder permanecer en el aire. Sientes en tu corazón ayudarnos, apoyarnos, hazlo, por favor. 5, 10, 50, 500 mil, yo en eso no me meto, es el Espíritu Santo y tú, repito, es el Espíritu Santo y tú, el que van a realizar el apoyo, la cartita, el cheque, el giro, a nombre de Momentos Proféticos, apartado 11, Utuado Puerto Rico, 00641, recuerda, a tu cheque o tu giro a nombre del Ministerio Momentos Proféticos, apartado 11, Utuado, Puerto Rico, 00641. Y Dios será glorificado y este ministerio podrá seguir adelante ministrando el Evangelio como está escrito. Padre, oh, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por la bendición que me diste de llegar a tantos hogares en esta noche. Ahí está esa audiencia. Salva a los perdidos, sana a los enfermos, reconcilia los apartados. Pero sobre todas las cosas, Padre, abre los ojos del entendimiento del pueblo, del pueblo que está en el Cuerpo de Cristo, para entender que están entre la vida y la muerte, entre salvación y condenación, entre arrebatamiento y vómito. Por favor, ayúdalos, ayúdalos, que a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, salva a los perdidos, sana a los enfermos, reconcilia a los apartados, pero sobre todo, abre los ojos de su entendimiento para que se puedan salvar en este momento histórico que nos ha tocado vivir. En el nombre de Jesús. Amén. La paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Espero tu cartita. Momentos proféticos, apartado 11, puntuado Puerto Rico, 00641. Dios será glorificado y ustedes serán bendecidos. Dios les bendiga.